Desde Bolivia, desde Cochabamba, desde la comunidad de Janapacha, desde el Jampiwasi, la Casa de la Medicina y Casa de la Salud, soy Chamalu. Y quiero en principio presentarme, decirte que yo vengo de una generación eh, en el contexto cultural quechua aymara, eh, de una bisabuela sanadora, curandera, que... Cuando era muy pequeño me devolvió la salud y la vida los médicos, habían dicho que mi enfermedad, no sé cuál, ni siquiera ellos se ponían de acuerdo al respecto, que mi enfermedad era incurable. Este niño va a morir. Fue el, eh, el resumen de los diagnósticos del pronóstico médico. Sin embargo, mi bisabuela que he hecho analfabeta, menos mal, pero que sabía leer otras cosas, otros oráculos naturales. Ella dijo, este niño no va a morir. Y con rituales indígenas, chamánicos, con medicina natural, baños y una renovación, una purificación en una corriente de agua, cambiando el ropa en un contexto ceremonial, me devolvió la salud y la vida. Esa semilla, la semilla de la sabiduría ancestral, fue sembrada en el jardín de mi corazón. Oportunamente, en la adolescencia, creció. A los 15 años, sentí una, a través de una crisis existencial que me llevó a dudar de todo, en especial de la educación, el sistema educativo actual, no nos prepara para la vida, no nos enseña ni siquiera a respirar, ni a tomar buenas decisiones, ni a conocernos, ni... A, ni a renunciar, cuánta gente sufre innecesariamente por no haber renunciado oportunamente a algo que luego a la mala termina cediendo eso me llevó a un año después a mis 16 años a comenzar a formarme con un hombre medicino un curandero en la zona sur de Cochabamba con quien estuve unos años Después de pasar las pruebas que me hizo atravesar, comenzó a confiarme sus secretos, esa medicina chamánica indígena que parte de otro paradigma y que tiene otra idea de salud, de enfermedad y de curación, de resolución de ese desequilibrio. Después de unos años con el abuelo, hombre de medicina, él se marchó y comencé a buscar otros abuelos y abuelas, a adoptarlos, a sentarme a sus pies, a caminar silenciosamente en esas prolongadas jornadas en las montañas, al principio en los valles y después en la selva. Mi primera universidad, no la única, pero quizá la más hermosa fue la universidad viva, en la cual aprendí que la vida es otra cosa. A mirar la vida, a manejar la energía, a constatar que lo invisible es también real, simplemente no perceptible ocularmente. Comencé a descubrir que, que la vida es mucho más hermosa, más compleja, más apasionante, más increíble, de lo que nos habían contado y comencé a descubrir el cuerpo, los cuerpos, los ajayos, los cuerpos invisibles y todo lo que somos en definitiva incluye más posibilidades, hay más poderes en nosotros pero son posibilidades latentes y en búsqueda de todo eso comencé a buscar hombres y mujeres de sabiduría en los valles, en los Andes, en el Amazonas a caminar con ellos, a participar de sus rituales, a escuchar sus, sus secretos, sus enseñanzas. Todo eso constituyó mi primera universidad. De manera que ya muy joven comencé a manejar pacientes, los que iba heredando de los abuelos, abuelas que, habiéndome adoptado, luego pues, terminaban al marcharse implícitamente entregándome a sus a sus pacientes, a sus aprendices de esa manera comencé a iniciarme en el mundo de la medicina indígena, de la medicina chamánica, no como algo complementario, en mi caso fue un eh, descubrir que la vida era otra cosa, comenzar a darme cuenta que estos secretos de sabiduría ancestral convertidos en insumos, en ingredientes de mi propio día a día, podían traducirse en un estilo de vida distinto. Así, eso se convirtió en caminar por el sendero chamánico, aprender conceptos como la imperturbabilidad el manejo de energía, el alerta sereno, el apasionate desapegadamente que básicamente son adaptaciones que hemos ido haciendo de esa milenaria sabiduría ancestral, aplicada por un lado a conocer nuestro cuerpo, incluyendo las partes invisibles, multidimensionalmente hablando. Por otro lado, aprender a no enfermarse. Esto es posible. Recuerdo que la última vez que tomé un fármaco así de farmacia aún era en la adolescencia. Desde entonces décadas y décadas sin problema de salud, sin tomar medicamentos, sin que haya ningún tipo de, de problema a ese nivel, porque básicamente la salud tiene que ver con un estilo de vida, con una actitud ante la vida, con los hábitos que tenemos, con las creencias que tenemos, con los principios y valores que regulan nuestra vida y, y en definitiva con ese propósito existencial que da sentido a todo lo que hacemos. También uno va aprendiendo, en mi caso, de aprender a recuperar la salud y al manejar pacientes, aprendices, alumnos, gente que recudía hasta nosotros desde muy joven, acompañarles para que se conozcan, para que comprendan las causas de sus síntomas que la gente llama enfermedades y a recuperar la salud, al volver a la salud. Son diversos los caminos del aprendizaje y del retorno a la salud. La gente cree que hay solo una manera de curarse. Y en verdad hay muchas, hay muchas maneras en función de, de la persona, de su contexto, de la cultura a la que pertenece, del lugar donde vive, de la vitalidad que tiene heredada, de la que tiene actualmente ya en función de cómo la administró y de muchos otros factores, incluyendo creencias y estilo de vida. Es posible recuperar la salud de muchas maneras. Es posible recuperar la salud incluso cuando eh, desde otra parte nos dicen eso es incurable. Desde otro paradigma sí es posible y de eso justamente hoy vine a hablar contigo. Partiendo de esa situación, después de estar mucho tiempo recibiendo gente, asesorándoles, acompañándoles, eh, orientando porque básicamente hay que aprender muchas cosas después de desaprender otras Fui a tomar cuenta que tenemos que abundan expertos en enfermedades incluso en enfermedades por partes, por áreas como si el cuerpo se enfermara eh, solo así por compartimentos separados no es que un hígado se pone mal y nada más que el hígado para nosotros todo está conectado no hay ningún órgano que no esté conectado no hay ninguna enfermedad específica de una parte sin que esté afectando al resto, porque hay una interconexión, una interdependencia a todo nivel. Eh, me fui dando cuenta que hay expertos en enfermedades, incluso en enfermedades. El oculista no sabe nada de nutrición. El nefrólogo cree que solo el sillón está enfermo. Y el dermatólogo no relaciona un proceso como una erupción, por ejemplo, con la aparición de manchas, con problemas de intoxicación por hábitos antisaludables. Esa fragmentación en la mirada está generando muy lamentables resultados. Nosotros nos formamos en dos vertientes. Por un lado, indígena y chamánica, por un lado desde la adolescencia, como les acabo de contar. Y por otro, pasamos por escuelas de medicina natural, naturopatía en Argentina, en España donde en distintas épocas, en distintos años, fuimos complementando la medicina indígena chamánica con la medicina natural y alternativa. Y esa diversidad de terapias también hemos estado aprendiendo, terapias manuales en Tailandia, por ejemplo, el famoso masaje tailandés y las terapias manuales que, que son tan, tan conocidas a nivel internacional. Y muchos congresos, muchas... Eh, oportunidades en las cuales hemos podido confrontar, comprobar, verificar y con mucha alegría decir si sí, por aquí es, es que no podemos seguir dejando algo tan valioso como la salud, que es la administración de nuestra vitalidad de la cual depende nuestra vida en manos de técnicos especialistas que han estudiado casi todo de casi nada. No puede ser que un médico no esté formado en nutrición, que no sepa Manejar su respiración Que no sepa la importancia de energizarse Que todo es energía, que somos energía, que somos energívoros A este enfoque nosotros hemos llamado filosofía y de -Sham, Shamanismo y de -Sham, Inspirado en las sabidurías ancestrales eh, Pero aterrizado en este tiempo no podemos seguir partiendo de un, una hipótesis además no científica como la teoría del contagio que atribuye con exclusividad la responsabilidad de, de una enfermedad a un microbio, virus, bacteria y el sistema inmunológico y nuestras defensas naturales y la vitalidad que uno tiene y los niveles de toxemia que están en términos aceptables o inaceptables en fin, hay muchos otros elementos, el campo, es el terreno, que deben ser tomados en cuenta porque esas son, cuando dos personas están expuestas a, un, a una misma persona, supuestamente con una enfermedad infectocontagiosa, uno de ellos se contagia y el otro no. ¿Y ¿Es que acaso hay microbios eligiendo a este le enfermamos, a este no? Sabemos que eso no es así. La diferencia está en la calidad inmunológica. Y justamente lo que más hemos podido comprobar en todo este tiempo es que cuando una persona aprendió a conocer su cuerpo, cuando aprendió a alimentarse, cuando comprendió la importancia de la flora intestinal, por ejemplo, imprescindible saber cómo alimentarla y cómo manejar, manejarla en términos de equilibrio para que pueda haber un proceso de asimilación de nutrición adecuada, de qué sirve que te alimentes bien si no asimilas. Lo adecuado, ¿de qué sirve que tengas una dieta supuestamente saludable si no te has desintoxicado adecuadamente? ¿De qué sirve que tengas eh, una dieta orgánica, super vegana, si no manejas bien tus emociones y tienes creencias inadecuadas y hábitos anti saludables a otro nivel, por ejemplo, relaciones tóxicas? Es un todo ese es el enfoque de nuestra medicina que la venimos practicando solamente toda la vida comencé a mis 16 años de eso ya han pasado varias, varias décadas estamos acercándonos al medio siglo de investigación, de estudio, de experimentación de vivirlo, porque en mi caso esto no fue nunca fue una profesión siempre fue un estilo de vida y como tal una parte fundamental de mi existencia esto es lo que nosotros queremos entregar. Yo estoy prácticamente ya retirándome, concluyendo una etapa. Eh, mis compañeros de estudios de diversas eh, carreras que fui estudiando a lo largo de la vida, están todos bastante enfermos, bastante envejecidos, se sorprenden y dicen, pero ¿tú qué haces? Bueno, esto justamente, esta metodología, esto... Esto es conocimiento para no enfermarse, para recuperar la salud, lo hemos convertido en toda una propuesta, un sistema de salud, lo llamamos Yvesham. Es un poco el nombre para que no nos confundan. Esto no es solo medicina natural, esto no es solo medicina indígena, esto no es solo chamanismo, esto no es solo una u otra terapia aislada. Esto es un tejido, además, en más de 45 años, en los que hemos ido ilvanando Conocimientos, información, sabiduría ancestral, experiencia y más información y más investigación y mucha experiencia, tantos años, 45 años. Todo esto queremos irlo entregando, queremos irlo dejando en buenas manos. Hemos pensado en un curso, en una escuela, estamos con esto anunciándote la apertura de una escuela así de medicina natural, de terapeutas integrales con ese enfoque shamanico natural, alternativo, pero profundamente adecuado a este tiempo. Eso estamos inaugurando. Tengo la alegría y también la nostalgia, porque va a ser eh, probablemente la última ocasión en la que esté directamente involucrado así, en concesiones en vivo, online, totalmente. Es decir, que cada uno puede desde su casa, desde el horario que tenga participar de este programa, que va a durar seis meses, eh, lleno de enseñanzas, lleno de experiencias, lleno de además mucho, mucho cariño y mucha nostalgia porque esto hemos hecho toda la vida, a mí me encanta compartir, no, creo que no debo guardarme nada de lo mucho que hemos ido acopiando durante todo este tiempo, esa es nuestra escuela de terapeutas y esta es la buena noticia que hoy traje para ti, así para que lo vayas compartiendo, eh, es, es posible que esta sea la oportunidad que tú estabas buscando, más aún en tiempos como estos ya sabemos lo que no es suficiente, ya sabemos lo que no funciona, ya sabemos que las soluciones no vienen de afuera, ya sabemos que el mundo está como está, hay otras soluciones, hay otras alternativas y ya sabemos también esto es importante, así como punto de confianza en ti, no importa que la tengas ni qué profesión hayas tenido, porque la idea es acompañarte de cero hasta bastante arriba y para quienes ya tengan una buena base mejor, aún se puede profundizar más. Decirte para terminar esta parte, que toda persona con una adecuada formación así integral teórico-práctica puede llegar a aprender a no enfermarse y acompañar a otros para recuperar la salud. Es decir, esto puede incluso verse si tú quieres también como una alternativa laboral adicional. Y como no somos de los que nos quedamos con los brazos cruzados, ni tampoco en una concepción egoísta así solo resolviendo nuestras necesidades, durante toda mi vida, desde mi temprana juventud a mis 20 años ya manejando pacientes, imagínate, porque se fue el abuelo y, y los pacientes que acudían a él empezaron a voltearse a mirarme y decirme, bueno, a usted le enseñó, usted recibió los secretos y bueno involuntariamente de aprendiz, pasé a ser terapeuta, sanador rápidamente cuando tenía apenas 20 años. Imagínense, ya han pasado ya varias décadas. Hemos hecho diversas iniciativas. Hemos abierto centros de medicina natural varias veces en Cochabamba, en Bolivia. Incluso una época, por espacio de dos años, tuvimos un centro de medicina natural de alternativa llamado VIVIR gratuito así para toda la gente, nada más les decíamos allá que atendemos a los que estén dispuestos a transformarse, no quitamos síntomas, solamente el síntoma va a desaparecer cuando la causa sea comprendida y modificado y entendido el mensaje. Hemos manejado varios centros de medicina natural alternativa, chamánica, en Bolivia, Hemos tenido en Europa desde fines de la década del 80, imagínate, de los 80, eh, tanto al norte de España, en Cataluña, como al sur en Andalucía, centros de medicina natural, andina, chamánica. Eh, en su momento hemos abierto un centro de medicina natural en, en México, hemos tenido una clínica de medicina natural alternativa y chamánica en Cusco, Perú, Centro Grande, durante unos años, y hemos tenido una clínica para sanos en nuestra comunidad Janaspacha, en, en Bolivia, en Cochabamba, además de diversos centros de salud, actualmente acaba de reinaugurarse el Uasi a cargo de eh, un equipo selecto de profesionales que está también haciendo la respectiva parte terapéutica, práctica, apoyando a la gente que quiera recuperar su salud. En fin, estamos eh, eh, con una abundante experiencia en ese sentido después de tantos años, varias décadas de estar presidiendo y participando en centros de de salud y de recuperación de la salud en diferentes países. Hemos realizado varios congresos internacionales, acabamos de realizar uno hace muy poquito con miles de asistentes online, eh, y hemos tenido el privilegio de estar visitando más de un centenar de centros terapéuticos y de natural y alternativa en los cinco continentes siempre observando, compartiendo, aprendiendo todo esto para decirte que esto no es solo formación teórica necesitamos unir la teoría con la práctica y convertirla en un estilo de vida nosotros estamos preanunciando la apertura de nuestra Escuela de Terapeutas. Este es un poco, esta es la primicia de la apertura, va a ser virtual online, así, por Internet, durante seis meses, en los cuales vamos a ir compartiendo todo esto que hemos ido acumulando a lo largo de casi, casi 50 años, 45, 46 años, 47 exactamente, y que nos ha permitido... Tener la alegría de ver gente que otra vez está con niveles de bienestar y felicidad después de haber recibido ese mensaje fuerte de la enfermedad. Solo que ahora queremos que esto no sea solo orientación. Estamos conscientes de la crisis además económica en la que se encuentra el planeta creo que, y de la crisis de salud. Es interesante unir ambas cosas. Aprender a no enfermarme, pero también aprender a ayudar a otros a no enfermarse o a recuperar la salud. De manera que este curso que estamos proponiendo también lo puedas ver como una alternativa profesional, como una diversificación de la generación de ingresos y tú puedas eh, estar capacitado o capacitada para poder asesorar, para poder orientar a personas que quieran aprender o no enfermarse o a recuperar la salud. Esa es la buena noticia. Esto, pues, eh, seguramente los posteriores años va a continuar y en su versión más bien grabada y ferida. En esta oportunidad eh, aún estaré y probablemente no volverá a repetirse esto en las sesiones en vivo que vayamos a compartir respondiendo preguntas y así personalizando la enseñanza. ¿Te das cuenta? Probablemente esta sea una de las oportunidades más importantes, porque ¿qué hay más importante que la vitalidad, que la salud? ¿Cuánta gente no se da tiempo para invertir en su salud? Y luego, en pleno éxito, se da cuenta que ya es demasiado tarde. Esta oportunidad también queremos que sea un momento en que tú te encuentres contigo mismo desde otras partes, desde otras maneras, desde la posibilidad de manejarte en tiempos de crisis de salud con seguridad, con serenidad, con alegría, con bienestar. Además que hermoso es poder ayudar a alguien a recuperar la paz interior y a continuar celebrando la vida. De eso se trata. Soy Chamalú, estoy en Bolivia, he viajado durante muchísimos años, gran parte de mi vida. Hemos estado en más de 1300 ciudades de los cinco continentes, siempre impartiendo seminarios, cursos, haciendo sanación y terapia al principio, muchísimo, y ahora ya retirándome, a decir: bueno, hay un legado de conocimiento que quiero dejar en las manos de quienes tengan la lucidez. Y identificar esta oportunidad como aquella que estaban esperando en su vida. Quizá no es casual que tú hoy me estés escuchando. Y como esto no puede quedar como mera información, todo eso que hemos comentado es fundamental, más aún en tiempos como estos. Eh, hemos pensado que para quienes quieran dar un paso más que acumular información, Existe la posibilidad, como te he mencionado antes, de que esto se convierta en una circunstancia de aprendizaje. La tecnología nos permite que desde la comodidad de tu casa puedas participar en un programa que básicamente resume todo esto que hemos ido compartiendo contigo y que es otro paradigma, es otra visión, es otra manera de cuidar la vida, de aprender a conservarse sano, de recuperar la salud al alcance de todos. En ese sentido es que queremos proponerte, tú puedas considerar la posibilidad de tomar esta oportunidad y pasar a la acción y darte una oportunidad distinta para no solo garantizar la calidad de tu vida de manera indefinida, porque las enfermedades no vienen, por la edad. Esa es una frase que hay que ir desadicando, vienen por malos hábitos, vienen porque no tenemos la información de cómo funciona nuestro cuerpo, vienen porque tenemos creencias sesadas, vienen porque ahora hay información absolutamente eh, contradictoria que uno termina desinformado y no sabe a quién hacer caso, el tema de las dietas, el tema de, en fin, de lo que uno tiene que hacer para cuidar la salud todo eso es necesario organizar, sistematizar profundizar, la salud es algo quizá lo único porque tiene que ver con la vida que no podemos dejar en manos de técnicos especialistas en cuestiones que no tienen en el fondo nada que ver con nuestra salud, vitalidad y estrictamente con la historia personal de cada uno porque somos únicos, tenemos una historia única, esto significa que las terapias, los medicamentos, tienen que llegar a un momento en el que se personalice Para quienes quieran tomar la oportunidad, quiero dejarles, invitarles unos pocos minutos para que puedan escuchar el hoy de nuestro equipo, compartiéndoles la información precisa para quienes quieren identificar esta oportunidad y pasar a la acción. Un abrazo y si quieres, nos encontramos. Hola, soy Eloy Cortés. Eh, soy filósofo e investigador y desde hace un par de años tengo la oportunidad de colaborar en algunos proyectos eh, junto a Chamalú. Y el día de hoy me, me honra mucho poder contarte cómo es que puedes ser parte de esta eh, certificación eh, de esta nueva, nueva generación que se está abriendo para bueno, la Escuela de Terapeutas, que como te digo es una certificación en terapias ancestrales, naturales y alternativas,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 Despertar tus dones de sanación. Muchas veces eh, nos llegan mensajes o nos llegan preguntas acerca de, de si para ser sanador hay que haber nacido con algún don especial, con alguna especie de iluminación o si es algo que todos pueden desarrollar. Nuestra tesis y lo que Chamalu ha comprobado a lo largo de todos estos años de enseñanza y de investigación es que Cualquier persona puede desarrollar esos dones siempre y cuando tenga, pues, una correcta formación, siempre y cuando tenga el correcto acompañamiento y, por supuesto, la disciplina. Entonces, el objetivo de esta escuela, de esta formación, es principalmente hacerte despertar esos dones de, de sanación. Eh, y, bueno, para eso, como comentaba hace unos segundos se requiere bastante autoconocimiento bastante conciencia y es eso lo que te estamos proponiendo un camino de iniciación a la vida a la conciencia y sobre todo a la sanación de un mundo que está en constante decadencia para prueba pues bueno eh, está esta pandemia por la que acabamos de atravesar por la que todavía aún en ciertos lugares se, se está atravesando y genera y ha generado tanta incertidumbre eh, y bueno, eso es muestra de un sistema al que, eh, al que no le interesa realmente la, la salud y el bienestar de los individuos. Entonces, nuestra propuesta y la propuesta de Chamalu con esta formación es abrir ese camino a la, a la iniciación a la vida, a la conciencia y, y formar eh, sanadores, y sanadoras, hombres y mujeres de medicina que puedan llevar este conocimiento y sobre todo estas prácticas a diferentes rincones del mundo. ¿Cuál es el contenido? El contenido específico de este programa. El programa se divide en módulos, son seis módulos en total. El primer módulo consta de, eh, bueno, vamos a hablar del contexto general del paradigma de salud, por qué el mundo está como está, por qué eh, la salud parece que no funciona, eh, en el fondo, pues esto es un gran negocio. Se ha confundido la idea de salud con la idea de fármacos y hoy las grandes industrias de la farmacéutica, que son quienes venden la idea de salud, pues son, al final de cuentas, un negocio. Responden a intereses, eh, intereses del mercado que no tienen necesariamente que ver con, eh, pues con, con la conciencia de los seres humanos. Todo lo contrario. ¿no? los fármacos duermen la conciencia. Porque hacen eso, ¿no? Apagan esas partes de, de nuestro ser, de nuestro cerebro, de nuestra alma que sienten y buscan sobre todo dormir, ¿no? Dormir los síntomas, no curarlos, no sanarlos de raíz. Entonces vamos a hablar en general de cómo fue que esto se fue gestando, fue sucediendo a lo largo de la historia y es importante de construir ese paradigma porque por desgracia es en el que nos tocó vivir y, y, y quizá todavía eh, quede algo en ti que responda a, a ese paradigma. Así que esa primera parte es para, bueno, hacer esta diferenciación entre sistemas, ¿no? De qué se trata eh, la propuesta de esta escuela de terapeutas en relación a todo lo que hay allá afuera, que es algo muy diferente. En el módulo 2 vamos a empezar a trabajar ahora sí en la conciencia eh, interna del alma, de la mente, del cuerpo, cómo se relacionan, vamos a hablar mucho de algunas cuestiones de anatomía, de cuestiones psicológicas sobre todo, y principalmente que es empezar a despertar estos dones de sanación, empezar a despertar estas partes internas en ti que tal vez están dormidas o que tal vez ya has trabajado y que todavía pueden potencializarse un poco más eh, en cada parte del cuerpo. Entonces vamos a hablar de, los diferentes, eh, de las diferentes propuestas en culturas ancestrales que han hablado de este poder interior llámese, eh, algunos les llaman chakras, centros energéticos, eh, conexión con, eh, con la unidad, en fin, ha recibido muchos nombres, ¿no? Está también, algunos le dicen el canal, la canalización del éter, eh, en fin, tiene muchos nombres, pero en esencia tiene que ver con conectarnos con esa energía universal de la vida que nos permite, pues bueno, ir eh, sanando primero nosotros mismos y después, compartir eso con los otros. Entonces, vamos a empezar a trabajar en eso, va a haber mucha meditación, mucho autoconocimiento. A partir de aquí, después, en los módulos 3 4 y 5 entonces ahora sí, eh, vas a empezar a trabajar técnicas eh, de, de ya muy particulares de sanación, que han sido recopiladas, eh, pues, por toda la vasta experiencia de Chamalú en este ámbito, y de las mujeres medicina de la comunidad, es decir, hay un equipo que va a estar apoyándote, que va a estar eh, bueno, también enseñándote diferentes técnicas y diferentes aprendizajes que han eh, recopilado en, en todos estos años. Aquí del lado izquierdo yo te puse algunos. Eh, vamos a hablar de hidroterapia, fitoterapia, sanación chamánica, campos electromagnéticos, danza terapia, rituales, herbolaria, terapias manuales, meditación. Y hay muchísimas, muchísimas más. Aquí estamos hablando además más de... 100 videos que están enfocados ya a la, a la práctica de la sanación, a la práctica terapéutica y cómo puedes irla llevando a cabo. Abajo de este video encontrarás en, en esta página un apartado en donde vas a poder descargar todo el programa. Que es un programa bastante, bastante amplio. Como te comento, son más de 120 temas los que eh, tú vas a abordar. Entonces, durante los módulos 3, 4 y 5, va a ser ese camino de, de ir desarrollando diferentes técnicas eh, de, de sanación. Eh, seguramente, si tú tienes ya algo de experiencia en este ramo, pues sabrás que regularmente este tipo de técnicas se enseñan en cursos muy, eh, pues en cursos particulares, en cursos, eh, digamos, por separado. Nosotros aquí lo estamos conjuntando todo. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un... un un camino, es un recorrido de seis meses. Son seis meses en los que tú vas a estar aprendiendo todas estas cuestiones. Finalmente, el módulo seis, que sería el último módulo, es donde vas a empezar a preparar ahora sí el consultorio y la psicología de la consulta, ya perfilándote a ejercer, eh, pues, estas terapias que habrás aprendido anteriormente y a, y a compartir esos dones de sanación que habrás descubierto. Al finalizar la certificación entonces reconocerás tus dones como mujer o hombre medicina, reconocerás eh, esto de plantas eh, curativas, plantas sagradas, eh, cuáles son sus diferentes propiedades, cuáles son las segmentaciones que le daba la, las, las culturas eh, andinas sobre todo y amazónicas a estas, eh, pues, a estas plantas medicinales. Dominarás también una serie de técnicas y herramientas terapéuticas para tratar enfermedades psicosomáticas, físicas eh, de las personas que te rodean y de ti mismo también. Entonces pues esto es bien importante porque insistimos mucho en que esto no es algo que estemos buscando que se quede nada más en ti como aprendizaje, sino que eh, se pueda compartir y se pueda practicar con las personas que te rodean. Tendrás también las herramientas para preparar un consultorio y saber cuál es la estructura adecuada para realizar una consulta presencial y en algunos casos online. Eh, por supuesto, al tratarse de cuestiones de salud, pues hay que tener mucho cuidado con las personas eh, a las que les realizamos esta práctica. Y bueno, en algunos casos, cuando se trate de, tal vez de un tema psicosomático, psicológico, pues sí se puede hacer online y a distancia. Pero habrá otras eh, que solamente puedan realizarse de manera presencial. Eso tú lo vas a ir eh, viendo a lo largo del curso. ¿Qué contiene entonces eh, esta certificación? Son 120 lecciones grabadas. Esto va a estar en video en una plataforma a la cual tú vas a tener un acceso personalizado. Vas a tener también acompañamiento en tu proceso de parte de, eh, bueno, el equipo que conforma la comunidad Chamalú, que esto es bien importante, son mujeres medicina que son expertas en esto, que tienen una carrera de varios años, incluso décadas, en el área de la sanación. Vas a tener una sesión en vivo, eh, cada semana, va a estar eh, Chamalú en estas sesiones, eh, y en otras va a estar la gente del equipo, que son las expertas que te van a estar acompañando. Estas sesiones van a ser una y una es decir, va, con Chamalu tendrás una sesión cada 15 días y con las eh, chicas de la comunidad sería una sesión también cada 15 días. Vas a tener una certificación, esto es muy importante porque eh, muchas veces nos preguntan si esto tiene un reconocimiento. Sí, es, es una certificación que está avalada por eh, tres marcas, tres instituciones principalmente. La primera que es Multiversidad Andina, este es un proyecto de investigación y divulgación académica de las culturas eh, ancestrales, sobre todo las culturas sudamericanas, que es un proyecto que ha realizado congresos de salud, ha realizado congresos de antropología y de diferentes eh, cuestiones. Entonces, eh, es una marca que está reconocida a nivel eh, académico, está constituida en Bolivia. Eh, bueno, la certificación también está hablada, por supuesto, por Chamalu, que es eh, como marca personal y como una eh, pues un referente en el, en el ramo de, de la espiritualidad y de estos temas acerca de sabidurías ancestrales eh, y finalmente Pacha que es una fundación eh, está constituida legalmente como una fundación y es la comunidad que está en, en Bolivia tendrás la oportunidad también y esto es muy importante de realizar prácticas con eh, nuestra comunidad eh, la parte pues de prácticas, insistimos, es, es bien importante que, que recibas ese acompañamiento porque pues, es delicado eh, de pronto tratar temas de, de salud, ¿no? No queremos que eh, no queremos ser negligentes en ese sentido, entonces vas a tener un acompañamiento durante las prácticas. Ahora bien, ¿cuál es el valor de esto? Eh, este no es el valor que está viendo en pantalla. No, no te me espantes, por favor. Solamente es para hacer una referencia de, bueno, si esto eh, costará lo que más o menos cuesta en el mercado, si nosotros pudiéramos eh, ponerle un precio a lo mejor por separado. Como te decía regularmente, esto de las técnicas de sanación se enseña en cursos por separado y nosotros aquí lo estamos integrando todo en, en una escuela. Entonces, si lo vamos sumando, si hablamos de certificaciones también por, por universidades, por instituciones, eh, mucho más occidentalizadas pues más o menos un programa como este estaría costando unos 3500 mil eh, dólares más o menos, ¿no? en algunos casos hasta más sobre todo por ejemplo en universidades aunque fuera que tomes un diplomado en herbolaria en una universidad seguramente te, te estaría costando unos mil, dos mil dólares por supuesto ese no es nuestro precio insisto, solamente es para para que tú puedas como reflexionar en eso, en realidad nuestro precio de, de lanzamiento de este de esta generación, que es la generación 2022. Hemos tenido ya varias, varias generaciones. Eh, bueno, puede ser parte de este programa por un único pago de 750 dólares o tres cuotas mensuales de 290 dólares. Aceptamos todo tipo de formas de pago, Western Union, PayPal, Visa, Mastercard. Eh, si tienes eh, alguna otra duda en cuanto a los temas de pago, pues eh, ah, en la parte de abajo va a aparecer un botón para que puedas contactar a alguien del equipo y te pueda ayudar a concretar tu inscripción. El cierre de inscripciones es el día 9 de julio. Eh, no obstante, el curso estaría comenzando una semana antes, es decir, el 2 de julio. Así que, bueno, esa es la, la buena noticia que tenemos para ti el día de hoy. No tienes que pagar ni mil ni dos mil dólares, sino simplemente... Eh, esta cantidad de 750 dólares o tres pagos de 290 dólares y finalmente importante también mencionarte que esta compra está completamente protegida tenemos eh, pues esta, esta garantía para ti que es que si después de eh, dos semanas tienes 15 días para entrar a la plataforma ver algunos videos eh, si es que no te gusta, si es que no es lo que esperabas, entonces nosotros te regresamos el 100% de tu dinero. Así que, bueno, esa es la, la dinámica, esa es la forma en la que tú puedes eh, anexarte y ser parte de esta nueva generación. Te repito que la intención de esto es despertar esos dones de, de sanación que todos y cada uno tenemos dormidos. Solo falta un trabajo de conciencia y una, una guía para poder despertarlos y bueno, para cambiar, eh, cambiar el mundo en verdad, ¿no? Estamos realmente ante una crisis no solo de salud, sino de conciencia y, y es muy importante que cada vez haya más proyectos como este, haya más hombres y más mujeres medicina llevando eh, pues, conciencia, llevando salud, llevando sanación a diferentes rincones del mundo. Toda la información la vas a tener aquí abajo en forma de texto. Eh, si tienes alguna duda, también nos puedes escribir, ya sea al correo o al número que, que va a aparecer en la página. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Te agradezco mucho y espero que nos veamos en este nuevo camino de Escuela de Terapeutas Generación 2022. Hasta pronto.